Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de FIFA Mobile Chicos pues el día de hoy por fin les traigo eh, mi video eh, con la subida de rango que voy a hacer Ya tenía rato queriendo hacer este video pero por falta de tiempo no se los había podido traer Así que pues creo que es el momento de hacerlo ya y mostrárselos Así que eh, vamos acá a lo que es a mi equipo Y eh, antes de pasar a la subida de rango eh, quiero comentarles algo que, que, que noté, bueno que hice y es y es que, eh, como recordarán, o si no, eh, aquí en la parte superior derecha le estará saliendo la cintilla eh, del video donde pude obtener a mi jugador Icono Prime garantizado eh, gracias al capítulo arcade del evento retro. Y pues el Icono Prime que me tocó en, en ese capítulo de arcade pues fue nada más que eh, Charles Pujol. Yo había conseguido este, al Icono Charles Pujol de Herald 86 en, en su momento. Eh, cuando para conseguir juego, a los jugadores iconos eh, teníamos que eh, realizar Bueno, teníamos que tener en nuestra plantilla eh, un cierto eh, GRL Y uh, una cierta cantidad de jugadores de esa nacionalidad Según el icono, prime con, digo, perdón, según el icono por el que fuéramos a, a, a querer obtener Y este yo conseguí este Charles Pujol de gr 86 y con ello este, obtuve lo que fue su, su campaña de, de Icono, la cual este, eh, no había realizado. Así que me surgió la duda, eh, al, ya al ya tener mi plantilla al jugador icono Prime Charles Pujol, pues si ¿sí lo podía usar a mi plantilla y hacer estos eh, eventos de su campaña. Y pues sí, sí chicos, sí pude este, eh, estar realizando estos eh, eventos eh, en la campaña de, de Icono de Charles Pujol. Y pues únicamente tuve que ponerlo en mi alineación y tener a unos eh, ciertos jugadores españoles Y con ello este, pues pude, pude lograr avanzar este, hasta el final Así que eh, pues toda esta experiencia de echar Cuyor Este... Eh, únicamente me costó eh, puntos de esta mina de energía Y pues conseguí bastante, bastante, bastante experiencia Así que eh, toda esa experiencia que conseguí en la campaña de, del icono de, de Charles Puyol, este La voy a usar para subir a, a un GRL-100 a mi icono Prime Así que vamos a dar toda esa experiencia para llevarlo a un GRL-100 puro Así que vamos a ver cuántas fichas se me van Creo que esta es arribita del... Casi, Casi 3 millones de experiencias si, si mal no recuerdo Ahorita vamos a ver Por acá tengo otra que voy a dar estas de 300 Y vamos a dar esta de 100 Me paso un poquito pero Creo que únicamente son eh, 8000 puntos de, de experiencia Así que no es tanto eh, la experiencia que voy a desperdiciar Y pues con esos casi, casi 4 millones de experiencias chicos eh, Voy a poderlo llevar a un GRL 100 Y me va a tener un costo de 4.141.000 monedas para eh, llevarlo a un GRL 100. Así que vamos a entregar todos esos millones de monedas. Para ya tener a Charles Puyol en un GRL 100 puro. Más 13 de refuerzo de que ya lo tengo. Así que se me va hasta 113. Y pues ya con esto ya puedo hacerle una subida de rango. Eh, pido una carta de GRL 90. Y un jugador este de GRL 95 puro. Pues, ¿Qué les parece si... Si empezamos con la subida de rango Vamos a dar a este eh, Yo cancelo de GR90 Así que Vamos a desbloquearlo Y pues vamos a dar al Recién conseguido también Yo cancelo de GR96 Para este, cumplir con el requerimiento Y darle su primera subida de rango A Puyor. Se van 2 millones de monedas chicos para esto Pero pues obtengo un punto más de GRL En mi equipo Y vamos a pasar con el siguiente jugador que, eh, va a ser este Maldini también, que ya lo tengo este, listo para darle su segunda subida de rango. Nos piden un, GR, un jugador perdón, de GRL 91 básico. Así que, ¿qué les parece si entregamos a este Felipe? Y eh, como jugador de GRL 96, pues voy a entregar este a mi Filipueta que lo saqué de mi equipo titular para eh, poner a este icono Prime de Charles Puyol. Así que ya no lo ocupo más Y pues me va a servir como carta eh, de GRL 96 Se van 2.250.000 monedas chicos Para eh, el segundo rango para Maldini Ya con esto eh, subo otro punto más de GRL en mi equipo Y pues vamos, vamos por el que sigue chicos Mi siguiente jugador que esté a mejorar a, a un GRL 100 puro Va a ser este Alessandrini que eh, también lo conseguí este, en el evento anterior que fue este, el de Estrella Retro. Y pues lo cambié por mi jugador Ococha. Que pues, la verdad se me estaba quedando ahí un poco atrás en la cuestión de, de su vida de, de GRL. Y pues como ya quité a Ococha chicos. Pues, ¿Qué les parece si se los damos a este Alessandrine como experiencia? Como podrán ver ahí estoy muy cerquita ya este, del GRL 100 únicamente entregando a ese eh, Ococha. Y vamos a dar a otro jugador chicos para que eh, estén muy cerca de, de su GRL100. Vamos a dar a este eh, Wisnalum que me va a poner casi casi cerquitas ahí ya del de, de GRL100. Por último creo que voy a entregar una de estas fichas de 10.000 puntos de experiencia para ya hacer la subida de GRL a este Alessandrini. Déjame ir rápidamente para acá abajo a ver. ¿Dónde está? Ok, aquí está. Muy bien, vamos a dar una ficha de 10.000. Y vamos a dar este a un jugador. Que no esté usando eh, ninguna Vamos a dar este gradel. Y ya con eso este, lo coloco en un GRL 100. Y me va a costar poco menos de 887 mil monedas chicos. Para eh, llevarlo a un GRL 100 puro. Y listo chicos. Pues ahí está en su GRL 100 puro. Más 14 de refuerzo de habilidad. Y pues también. qué les parece si lo llevamos a una subida de rango. Vamos a entregar ese Alessandrini. Que como carta duplicado que conseguí también este en el evento de Retro Star y como jugador este de Gerel 90 básico voy a dar ese, eh, este este Panenko que lo conseguí este en la campaña de creo que si mal no recuerdo fue en la del Resto del Mundo y como jugador de Gerel 95 eh, voy a entregar ese eh, Mikitarian que conseguí este en el evento de la búsqueda del tesoro y ya con eso pues eh, a completo todos los requerimientos para darle su primer subida de rango a Alessandrini le van 2 millones más de moneda chicos para obtener eh, otra subida de rango y otro punto más de, de GRL a mi equipo. El siguiente jugador a cual le voy a subir este, eh, su segunda subida de rango va a ser a mi Petit. Así que voy a entregar de jugador de GRL básico 91 a una de las cartas de, de, de Yannick. Y como jugador de GRL 96 pues voy a entregar este a ese son. La verdad es que quería usarlo en mi alineación. Eh, tiene mejores stats... Que eh, ni son del, del evento Tots, pero eh, su refuerzo de habilidad, la verdad es que no, no, no me favorece. Así que voy a dejar a Sons del evento Tots y pues voy a entregar su carta de la búsqueda del tesoro para hacer la subida de rango Apetit. Y se van a ir otros 2.250.000 monedas, chicos, para la segunda subida de rango Apetit y con ello otro punto más de, de GRL a, a mi equipo. Ya con esto creo que estoy en 123, bueno, no es cierto, creo que estoy un poco más arriba Ok, no, sí está, okay, sí, está bien, es que este, en ocasiones se buguea y no sube el GRL, pero bueno Ya con esto llego a un GRL de 123 Y pues a ver, vamos a ver si le puedo subir otro rango a, a este petit Vamos a ver qué requerimientos pide Pide un jugador de GRL 92 y un jugador eh, de Gerr 97. Así que, pues, ¿qué les parece si entregamos eh, como jugador de gr 92 básico a este Pellegrini del evento de la búsqueda del tesoro? Y pues, como jugador de gr 97 más, voy a entregar a ese eh, André Pirlo. Que también conseguí este en el evento eh, RetroStar. No lo uso este. Y pues, no lo quiero cambiar por Petit. Así que, pues, voy a entregar su carta para la tercer subida de rango eh, de Petit. Y pues se van a otros 2.500.000 monedas chicos para otro punto de GRL a mi equipo Ya con ese sería el cuarto, el cuarto punto de GRL Y pues el siguiente jugador eh, a subir de GRL chicos va a ser a este Aubameyang Creo que ya lo tengo casi listo para darle su segunda subida de rango Así que pues qué les parece si entregamos a su carta duplicado de jugador élite con GRL85 como eh, carta de jugador básico con GRL 91 voy a entregar una de este Messi. Y pues como jugador de GRL 96 o más pues voy a entregar a ese Malcolm. Tenía empezado a este, entrenar a ese Batshuayi, pero pues tengo la carta de Malcolm. así que no sé si usarla o no. ¿Qué les parece si mejor este, me, me quedo este, eh, en mi idea principal que tenía? Así que voy a entrenar a ese eh, Batshuayi primero. Eh, esa carta de, de Malcom la voy a guardar para eh, que me pueda ayudar en, en otra subida de rango Así que nada más espérenme un poquito mientras que entreno a este vaso allí Lo vas a llevar a un kr 96 Y pues ahorita regresamos rápidamente eh, para darle su segunda subida de rango a ese Abomellano Bueno, este me, va, me va a costar este 636 mil monedas ya que di a algunos jugadores que ya tenía entrenados, y pues con eso me da un, un descuento de monedas de casi el millón de monedas, chicos. Así que, pues no, no me costó tanto eh, subirle dos puntos de GRL a ese allí Y pues ya está listo para usarlo este, como requerimiento en la segunda subida de rango de Aguamellán. Así que vámonos para acá rápidamente. Entonces le entregamos su carro duplicado, entregamos a Messi de GRL 91. Y pues damos como carta de GRL 96 a ese allí chicos Se van 2.250.000 monedas más Para hacer la segunda subida de rango de eh, Abomellán Y pues con esto ya tener a mi equipo en un GRL 126 Gracias a las 6 subidas de rango chicos que acabo de hacer en el video Y que les parece chicos si subo un punto más de GRL Y esto va a ser gracias a los refuerzos de realidad Así que vamos a, a subirlos algunos de nivel tengo por acá el de agresividad. Que está en mis tres defensas centrales. Son 600.000 monedas las que se van para eh, subir un nivel en este refuerzo de habilidad. Ya con eso ya los tengo en 114. El siguiente refuerzo de habilidad es el de velocidad. Y pues en este refuerzo utilizo a dos jugadores que es Mohamed Salah y Cristiano Ronaldo. Así que voy a entregar 600.000 monedas más para llevarlo a un nivel de 14. Ya, ya con esto lo tengo en GRL 114. Y pues llegamos a nivel 83 Así que vamos a recolectar las recompensas Muy bien El siguiente refuerzo de habilidad eh, que tengo es el de volante Únicamente lo uso en Petit Pero creo que es muy buena la carta con buenos stats Así que pues la voy a seguir conservando Y yo creo que así será hasta finalizar este FIFA 18 Ya se va a un nivel 14 el de volante Muy bien Y creo que tengo dos más para subir Vamos a ver, si sí, tengo dos más tengo la estirada de portero, pues que está en Yachin, 60.0 monedas y ya llega a un nivel 14 también. Y por último, este creo que me falta el de ritmo. Ok, el de ritmo es. Y lo tengo únicamente en un solo jugador ahorita de momento que es el de Aguamellán. Así que otras 60.000 monedas para llevar este, su refuerzo de habilidad a un nivel 14. Y pues con esto, chicos, creo que es más que suficiente para subir un punto más de GRL. Vamos a ver si es cierto. Bueno, ya estoy en 128, chicos. Al parecer es que subí ¿qué? dos puntos de GRL. Bueno, pues no estuvo nada mal. No estuvo nada mal. Todos esos refuerzos de habilidad los conseguí también este, en el evento de star Bueno, más que nada en el capítulo de arcade. Al poder llegar a este, hasta este jugador, icono prime pues pude conseguir los 10.000 10 eh, refuerzos de habilidad que daban si mal no recuerdo en la penúltima recompensa O en la antepenúltima recompensa Pues fueron más que suficientes para poder subir Dos puntos más de GRLM Equipo chicos Y con esto ya soy en 128 Muy cerca de llegar a 130 Yo creo que sí lo voy a conseguir Y hasta muy probablemente lo vaya a pasar Ya que en el evento de Viaje Estelar y de pretemporada, Pues están dando la oportunidad de conseguir a varios jugadores Y más que nada en el capítulo de, eh, de Forja de Estrella